Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Vamos a presentar esta nueva asignatura del Plan 2018. La asignatura se denomina Preparación para la Vida Profesional Empresarial. Hagamos un poco de contexto. Ustedes deben haber escuchado de este tema de las famosas MIPES, las micro y pequeñas empresas. Pero, ¿cuándo es una MIPE? ¿Cuándo es una microempresa? ¿Cuándo una pequeña? ¿Cuándo una gran empresa? Según la categorización que hace el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Producción, una microempresa es aquella que tiene de 1 a 10 trabajadores. La pequeña empresa es aquella que tiene de 11 a 49 trabajadores. La mediana empresa es aquella que tiene de 50 trabajadores a 199 trabajadores. Y la gran empresa es aquella que tiene de 200 trabajadores a más. Y miren las estadísticas. Al 2019, es un dato que recién ha salido, el 96% de las empresas en el Perú son microempresas. Y pequeñas empresas, el 3.4%. Miren, las dos conformarían las famosas MIPES, que vendrían a ser el 99.4% del total de empresas que han existido al 2019, que fueron 2.386.781 empresas. Y miren, solo la gran empresa, la que genera mucho empleo formal, representa el 0.4% por ciento del total de las empresas. ¿Ok? Estoy seguro que ustedes cuando salgan al mercado laboral ciertamente buscarán pues un empleo en una gran empresa. Pero también debemos entender que hay muchas empresas de menos estratos y que requieren apoyo, que requieren soporte. Justamente la universidad a través del tema de las prácticas profesionales, podemos llegar a estas microempresas a darle un soporte. Y más allá de ser un lugar donde uno puede aprender y aplicar varias técnicas y herramientas, también es parte de un impacto social positivo. Y al lado derecho, estamos viendo también cómo ha ido creciendo las empresas desde el año 2013. Y miren, del año 2013 al 2019, ha ido creciendo, y el 2018 ha sido un, un cambio bien interesante, ¿no? Creció 16.4%, siguió creciendo, pero no tanto el año 2019, y bueno, en el año 2020 ya sabemos que hubo un gran problema. También, antes de terminar esta parte, quiero recordarles, por cada cuatro empleos formales que hay en el Perú, tres lo genera la empresa privada. Y solamente uno de empresa pública. Ese es un dato importante que indica la importancia de la empresa en el Perú. ¿Cuál es la importancia de esta asignatura? Es una asignatura en primer lugar práctica. Y que busca brindarte herramientas para que puedas desempeñarte adecuadamente en tus prácticas preprofesionales así como prepararte para tu primer empleo. Esta asignatura también te va a permitir generar, proponer soluciones frente a problemas que identifiques y generar acciones de mejora a través del trabajo colaborativo con un impacto positivo en tu entorno. Esta asignatura se enfoca en la intersección entre varias capacidades o competencias. Como liderazgo, innovación, iniciativa, perseverancia, creatividad e interés por crear valor en todo proyecto o actividad que emprendas. Preguntas que surgen. ¿Sabías que las microempresas representan el 96% del total de las empresas existentes en el Perú? Bueno, ya lo hemos visto. Y hay muchos más datos que es muy importante conocer. Eso se llama demografía empresarial. ¿Y cuán importante es la competitividad para la sostenibilidad de las empresas en el Perú? ¿Has escuchado sobre la herramienta denominada Model Business Canvas? Y algo muy interesante, ¿te gustaría desempeñarte como consultor empresarial? Esta y más preguntas encontrarás en esta asignatura. Preparación para la vida profesional empresarial. Bienvenidos.